Pone ese crucer de que te pueda hacer daño, vale. Pongo saco de ese crucer, a ver, no. <risa> Est estás en el lago, yo no puedo dar con el besus. <ríe> <ríe> <ríe>